Crema nivea con bicarbonato de sodio, antiedad. Elimina manchas, arrugas, bolsas, ojeras, granitos e impureza en la cara. En el video de hoy te vamos a preparar una crema casera antiedad. A base de crema nivea, con bicarbonato de sodio no te imaginas la efectividad de esta mezcla con solo aplicarla dos veces a la semana es suficiente para tener una piel joven y libre de impureza funciona en todo tipo de piel te mostraremos paso a paso a preparar y cómo debes usarse. Mira el video completo para que aprenda. No olvide compartir este efectivo remedio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana y dale un me gusta al video. La crema nivea de por sí es buena para la piel ya que contiene mucha vitamina E y es antiedad lo que potencia este remedio es el bicarbonato de sodio ya que esfolia la piel y remueve las impurezas de la cara como las manchas la grasa que se acumula en la piel las cicatrices y marca del acné junto hacen un potente remedio la preparación es sencilla. Primeramente va a necesitar una cucharada de bicarbonato de sodio. Busca un envase limpio. También vamos a utilizar leche. Una cucharada de leche. La leche es, es bien importante para la piel. Ahora una cucharada de crema Nivea una cucharada bien llena un poquito más y listo ahora vamos a mezclar todos bien mezclado se debe mezclar bien completamente primero lo primero que va a hacer que debe lavar su rostro con agua tibia y lo va a secar con una toalla de algodón que no le deje ningún tipo de residuo a continuación, después que haga eso, aplica la mezcla y se va a dar en forma de masaje y la va a aplicar en, en su cara, obviamente, y se va a dar un masaje levemente por un minuto. Como puede observar, la crema va a desaparecer aparentemente porque es una mezcla que la piel la va a absorber bien rápido y por eso es que es bien efectiva después de un minuto de dar un leve masaje en forma eh, la manecilla de un reloj la va a dejar actuar por 15 minutos cuando hayan pasado esos 15 minutos va a lavar el rostro con agua fría recuerde algo primeramente se lave el rostro con agua tibia eso le abre los huevos al final Después de los 15 minutos, va a lavar su rostro con agua fría y el agua fría cierra los poros. Y va a hacer esta mascarilla dos veces por semana solamente, no necesita más que ahí. Verá que con la primera aplicación va a sentir la mejora en su piel, va a tener una piel de porcelana. Algo muy importante que debe saber, no use esta crema durante el día, no debe de exponerse a los rayos UV del sol. Por eso se recomienda solamente y exclusivamente usarla de noche. Si le pareció interesante este remedio y le, te piensa que le puede ayudar, escríbame la palabra, ni vea. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga.